Muy buenas noches mis queridos amigos, señoras y señores, amigos de diferentes partes del mundo, es un honor para nosotros poder estar con ustedes esta noche aquí en nuestro programa en el último de la serie de cinco acerca de la escuela de liderazgo. Estamos hablando temas relevantes a nuestro trabajo como líderes y a nuestra formación como tal y por supuesto temas sumamente relevantes que nos ayudarán a crecer en el campo de nuestra vida profesional o también personal. Es importante que ustedes, esta noche, puedan tomar en cuenta eh, lo que vamos a concluir el día de hoy. Al final de la charla, debo anunciar que vamos a tener nosotros una, una confesión abierta, porque ese es el camino para poder tener franqueza en el trabajo que nosotros vamos a realizar como líderes o el que realizamos como líderes en nuestro trabajo diario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de las emociones y cómo afectan nuestras decisiones para desarrollar un liderazgo elocuente, tenemos que aprender a enseñar a las personas quiénes somos. Si bien es cierto, esta noche estamos concluyendo cinco temas la próxima semana arrancamos nuevamente los miércoles, solo por esta ocasión hemos llegado a hacer los jueves, porque yo estuve de viaje justo en el horario de la presentación del miércoles, estaba volando a la ciudad de Lima, entonces no era posible para mí desarrollar la charla, pero a partir del próximo miércoles continuamos a las 8. Si usted, hoy tengo una propuesta, soy regalón hoy día, hoy día estoy sumamente regalón, voy a regalar a todos el privilegio de que ustedes pueden recibir su certificado de la escuela de liderazgo si ustedes hacen algo y aquí se lo voy a dar la clave el regalo y para tu equipo que no estuvo y también para los que quieran estar aquí está en el canal de youtube boris darmon canal usted puede ver todos los vídeos de la escuela de liderazgo si usted los ve no me tiene que mandar prueba, no me tiene que decir yo los vi. Si usted me miente o me dice la verdad, eso es un problema suyo. Un líder tiene que elegir hacer lo que quiere. Usted ve los cinco vídeos y me manda su nombre completo, como quiere que aparezca su certificado, y le entregamos su certificado de la Escuela de Líderes por la participación de los, de los cinco programas que hemos realizado en esta ocasión. Vamos a entregar otros certificados para los próximos cursos. Así que prepárese. Pero de todos modos, en Boris Darman canal en YouTube, usted puede ver los cinco vídeos de nuestra capacitación de cinco sesiones para la Escuela de Líderes. Somos ya 22. Bienvenidos nuevamente a todos. Esperamos que esta noche pueda llenar también sus expectativas la charla que vamos a compartir en esta noche con cada uno de ustedes. Permítame entonces compartir nuestra guía en el PowerPoint que hemos preparado para cada uno de ustedes con el respeto y el, el, la dedicación que le ponemos a este trabajo. Queremos decirles que estamos contentísimos de poder compartir con ustedes esta hora en el cual juntos podemos aprender, porque el que más aprende aquí muchas veces es el mismo expositor. Eh, yo tengo aproximadamente, por ser sin tratar de ser este, orgulloso de lo que tengo, como unas 3.000 capacitaciones de temas distintos en estos últimos 11 años y los 40 años como conferencista. Pero cada vez que presento algo como el que hice esta tarde, esta tarde tuve una presentación para la escuela de, de, de la, la Red Sin Frontera o la Escuela Sin Frontera que tenemos en el programa de los jueves, este, la verdad que la Educación Sin Frontera está cumpliendo ya casi dos años, con la ayuda, por supuesto, de nuestro amigo Julio García del Mazo, quien es el director de nuestro programa. Y la verdad que después de haber dado la charla, yo terminé aquí en la computadora sentado y me puse a pensar en todo lo que dije. Y la verdad, concluí que el que más aprende soy yo. El que más se goza con lo que podemos re reflexionar, reaprender, soy yo. Bueno, en la vida he tenido ciertos privilegios, amigos como ustedes que me han dado su confianza, me han dado su amistad, y me han permitido, eh, ellos, muchos de ellos me han abierto puertas donde yo no conocía. Por ejemplo, hoy formo parte del Foro Democrático este, Perú, o Democracia Perú, y conocí cientos de exmilitares que están deseosos de siempre mantener la opinión, la libertad, eh, una economía excelente en nuestro país. Y eso me permite a mí ser un hombre privilegiado, ¿Y qué puedo devolver yo en gratitud a todo aquello que recibo de cada uno de mis amigos, de ustedes que están esta noche aquí, de los que venimos a aprender algo? Solamente mi acto de gratitud es compartir capacitaciones, seminarios que nos permitan a todos unificarnos en un bien común, en el bienestar y la paz común que todos buscamos para nuestra existencia. Y por esa razón... Yo, la verdad, de corazón, comparto estos temas con cada uno de ustedes como un acto de gratitud y de reconocimiento sobre todas las cosas. Porque usted se para un minuto de su tiempo para venir a una capacitación como esta. Y sabe que yo lo agradezco. Porque, ¿qué sería de un orador si no tuviera una audiencia? ¿Qué sería de un expositor? si no tuviera de alguien interesado en los temas. Hoy no vamos a hablar solamente de, de asuntos emocionales. Vamos a hablar de cómo sostener nuestras emociones para desarrollar buenas decisiones o para tomar buenas decisiones. Esta es la parte más difícil del liderazgo. Es la parte más álgida y de la que muchos de nosotros... Cuando llegamos al poder de liderar, a eso me refiero, no al poder de un gobierno, de un estado, sino de ser líderes de un equipo, de un grupo, cometemos el error. Como somos los más más que mandamos, generalmente, ¿qué hacemos? Comenzamos a tomar decisiones al margen de cualquier opinión de los demás. Los que trabajamos en redes de mercadeo, por ejemplo, comenzamos a mangonear a nuestros liderados, ¿no es cierto?, tienes que estar a las ocho, si no llegas a las ocho, mira, y comenzamos a, a poner presión sobre las personas. Entonces no hay sostenibilidad emocional, somos volubles y tomamos decisiones momentáneas que muchas veces ni siquiera la intuición y lo peor de todo, ni el sentido común ya nos controla. Entonces tenemos un problema, es un problema emocional. Una de las cosas que aprendí bueno, unos 20 años atrás. Antes de eso yo era muy explosivo, ¿no es cierto? Eh, tenía un problema con alguien, ¡pah! Soltaba las cosas que yo creí. Pero me di cuenta que, que el único que perdía era yo. El único que quedaba en desventaja era yo. Quien estaba avergonzado después era yo. Entonces dije, no, tengo que aprender a hacer una pausa y a pensar. Piensa, ¿qué vas a hacer? Voy a comenzar contándoles... Una experiencia que sin duda me marcó en la vida personal. Yo estaba como líder en la zona sur del Perú y acababa de hacer un trabajo maravilloso con siete personas en una zona de Tacna. Había salido en mi pequeño Volkswagen y de vuelta, cuando estaba más o menos a unos 50 kilómetros, eran más o menos las 5 de la tarde, mi generador, Domingo, comenzó a fallar y no tendría luz en el viaje desde Tacna hasta Arequipa. La historia es terrible. Se las voy a contar lo más corta posible. Volví a la ciudad de Tacna, encontré un hombre que me arregló el, el, el problema de los de los metales o de los carbones que tenía en mi cargador de batería y salí rumbo hacia la ciudad de Arequipa. Eran las siete y media de la noche y hubo un sonido pero fuerte en la parte trasera de mi auto y cuando salí era una llanta que se había reventado. A oscuras comencé a sacar los tornillos de la llanta y me di cuenta que uno de los tornillos tenía un tornillo de seguridad. Imagínense ustedes, en la oscuridad, fui a buscar el tornillo de seguridad y ahora me acordaba que lo había dejado en Arequipa. No tenía cómo sacar la llanta, no podía avanzar. Así que me puse de rodillas en la pista y comencé a gritar. Comencé a gritar con todas mis fuerzas en la oscuridad. Que alguien me ayudara o que me viniera una idea nueva claro, en ese momento nadie me escuchaba y nadie podía escuchar lo que decía. Al final, como dice uno, en el nombre de Dios, logré encontrar un pedazo de fierro en la parte trasera de mi auto. Y con eso comencé a golpear con el, la llave más pequeña para, malogrando el famoso seguro este, pudiera yo a ver si podía sacarlo. Y bueno, ya se imaginan ustedes, cuando uno quiere hacer las cosas, aunque rompiéndose las manos, lo consigue. Logré cambiar mi llanta y cuando estoy avanzando más o menos unos... ¿Qué? 50 kilómetros más. Pensé encontrar una gasolinera, no tenía una gasolinera. ¿Se imaginen ustedes? Estaba entrando a la bajada de Hilo, así que decidí irme hasta Hilo y de bajada, los 20 kilómetros de bajada que tiene, podía ir hasta con el motor apagado. Y eso es lo que hice. Llegué a Hilo, mi hermana vivía allí, me quedé a dormir ahí y al día siguiente, a las 10 de la mañana, salí rumbo para Arequipa. Y para que esto empeore en lo que más ustedes no imaginan, más o menos tomando la carretera sur panamericana, a unos 40 kilómetros, el motor de mi auto se fundió. Yo no sé qué pasó en ese momento, pero cuatro cosas terribles que terminé finalmente en un camión, yendo sentado en el auto, pero con el auto quemado, hasta la ciudad de Arequipa. ¿Cómo sostener las emociones cuando te pasa lo peor que tú no imaginas? ¿Cómo tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado cuando tú no conoces cuáles son tus emociones? Cuando no tienes una formación de qué realmente o quién realmente tú eres. ¿Cómo manejar aquello que tú no sabes ni conoces de ti? ¿Cuán, ¿Cuánta injerencia tienen nuestras emociones en la toma de decisiones? Las emociones juegan un papel fundamental en el proceso cognitivo de la toma de decisiones, ya que funcionan como una brújula que trata de dirigirnos en el camino correcto para llegar o obtener lo que uno desea. Si tú no tienes clarificada tus emociones, imaginen, es su papel es fundamental en el proceso para conocer, porque si tú estás ofuscado y tu mente no te permite buscar información tú no vas a tener clara la dirección o la brújula donde tienes que ir. No vas a poder ver las manecillas de tu brújula para poder decir hacia dónde tengo que ir. Escúchame bien. Aprender a conocer las emociones que son fundamentales. Y el aprender tiene que ver con un conocimiento de uno mismo. Imagínense ustedes cuán importante es para nuestra vida saber ¿Cuáles son nuestras emociones? Yo no sé si con ustedes se enamoraron y tenían 18 años, 17 años, yo me acuerdo que me enamoré de una muchacha a los 16 años, y ella tenía 15, si no me equivoco, y me dijo, yo quiero casarme contigo. Y yo le dije, yo también, y éramos dos niños que ni siquiera sabíamos, sabíamos soplarnos los mocos. No teníamos ni idea siquiera de qué vamos a vivir, ni habíamos terminado secundaria. Y ya queríamos casarnos. Hace unos días me escribió una niña que escuché en, una, en, una, en un restaurante donde nosotros siempre nos alojamos y me decía, doctor, estoy enamorada, pero perdidamente. ¿Cuántos años tienes? Trece años. Mi enamorado se quiere casar conmigo y yo también. ¿Qué hago? Trece años. Los que no conocen sus emociones son como niños de 14 años, de 13 años, que no saben cómo decidir, cuándo decidir y hacia dónde ir. Es importantísimo entonces saber que nuestras emociones juegan un papel importante en el proceso cognitivo para conocer lo que nosotros vamos a seguir. Pregunta importante para esta noche. Cuando tienes que adoptar una decisión importante, ¿te dejas llevar por el instinto visceral o haces una lista detallada de los pros y los contras de lo que tú quieres enrumbar, en lo que tú quieres enrumbarte? Muchos de nosotros, no, yo lo hago, no, yo puedo, no, sí. Y, y inmediatamente comenzamos a, a enrumbarnos en algo que ni siquiera sabemos si es lo correcto, si es lo mejor. Y lo peor de todo, que tomamos decisiones así viscerales o, en, o por el instinto de desfogar de lo que tenemos, que después cuando nos vemos en problemas le echamos la culpa a los demás. No, es que él me indujo, ella me dijo él es la culpable, o él es el culpable, ella es la culpable porque me dijo, yo simplemente seguí, pero después me di cuenta. Instintos viscerales que dominan nuestra mente y que ofuscan nuestras acciones de tal modo que terminamos haciendo lo que a veces no nos gusta. Miren lo que dice aquí. Las emociones se crean cuando el cerebro interpreta lo que sucede en nuestro alrededor a través de nuestros recuerdos, escucha bien, de nuestros pensamientos y por supuesto de aquellas convicciones que hemos adoptado que se llaman creencias, ellas modulan nuestros sentimientos y nuestras conductas, las emociones que se crean al interpretar el cerebro los sucesos del pasado, recuerdos, pensamientos y creencias. Ah, no, yo no quiero hacer esto. Yo sí quiero hacer esto. A mí no me pasa nada. Si a ti tampoco, a mí tampoco. O sea, no, hagámoslo más. Esto es un negocio muy bueno. Me lo dijeron. ¿Quién te dijo? Mi amigo. ¿Pero has analizado? No, yo confío en mis amigos. No todo lo que tus amigos te digan, si no tiene análisis, es seguro. Tienes que aprender a valorar recuerdos o paradigmas grabados, pensamientos y convicciones que se han vuelto en tus en qué? tus parámetros, que ahora gobiernan tus emociones. Algunos, algunos ejemplos. Yo he puesto ahí al presidente este, López Obrador por una razón. Ahí le voy a explicar por qué. Una respuesta visceral a una situación puede ser, en realidad, un mecanismo de supervivencia. Nadie se pondría a reflexionar si un león lo va a atacar. O sea, ¿es bueno tener una respuesta visceral o una acción visceral si un león te quiere atacar? Claro, puede ser un sistema de supervivencia, pero no lo puedes hacer eso en el trato con las personas. Por ejemplo, una persona habla mal de otra y te enteras. Responder visceralmente te puede causar consecuencias. Reflexionar a veces es mejor que responder. Hace 20 años yo aprendí y hoy trato de practicarlo al máximo. Por ahí lanzo algunas ideas, por ahí lanzo algunas indirectas, porque me cuesta saber que hay personas que todavía siguen o que piensan que hablando de las personas están en el nivel más alto de las personas que desarrollan capacidades de análisis, de valoración. Yo ya he comprendido que las personas que hablan de otras personas están en el nivel de las cucarachas, comiendo basura, llenando sus estómagos de pura podredumbre, y sus cerebros ni hablar. Le decimos miasma, por no decir otras palabras, porque de eso, van a, eso va a salir de sus pensamientos. Entonces no hay que responder, hay que reflexionar. Por ejemplo, un vendedor quiere venderte un producto concreto que no está en tus posibilidades económicas. Te emocionas si y decides tomar el producto o la oferta sin valorar tiempo, coste y la firma de compromisos, términos y condiciones. ¿Y cómo te afectaría en el tiempo? Tuve el privilegio de estar en un lugar ahora, un resort, y por supuesto los resorts no quieren perder sus clientes. Entonces quieren hacernos presentaciones y uno de ellos me dijo, tienes que comprar este programa, mira, Tú te acuestas en una cama y te sirven como rey, te dan comida, te dan jacuzzi, te dan esto, mira, te llevan al aeropuerto, te traen del aeropuerto y tus costes van a ser mucho menores, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, yo no necesito eso. Pero ¿cómo? ¿Usted no va a valorar eso? Yo le dije, yo a qué hora voy a ir a comer en la carretita de la esquina de la señora que prepara el sandwichito, ese, ese sandwichito sabroso que venden en la calle. ¿Que usted no quiere este tipo de trato? Sí, me gustaría. Pero ¿y cuándo voy a ir al mercado a comerme un hinchicapi? ¿Ah? ¿En qué momento voy a comerme un sandwichito de esos, una empanadita de yuca en el mercadito de Tarapoto? El hombre se queda pensando y dice, este tipo debe ser un estúpido. Le estoy ofreciendo lo mejor. Él cree que lo mejor para él es lo mejor para mí. Él cree que el, el trato de rey que él dice que me va a dar es lo que yo quiero ser. Yo ya soy rey, ya soy rey de mi propia situación, de mis propios deseos. ¿Quién me va a dar una guajina, Mari? ¿Quién me va a dar una guajina en Punta Cana? Nadie pues, pero acá pues en, en Iquitos, ¿ah? me voy al resort del, del cuarto de, que, me, que me guarda mi mami para, para yo llegar a la casa y en la mañana todavía me prepara ella mi cafecito a los 91 años. Eso es ser rey. Entonces, mis emociones me ayudan a tomar decisiones en función del valor que yo le doy a las cosas que quiero. Tú no puedes dejarte impresionar por las personas que te quieren vender. Y te voy a decir algo. El trato que te dan cuando tú llegas es impresionante. Poco más te besan. Pero cuando les dices que no, ni la mano te dan para despedir. Entonces, tú tienes que ser consciente de esas experiencias del pasado y lo que te estoy contando yo ahora para que después no termines siendo engatusado por falta de tus emociones, falta del control de tus emociones. Yo puse a, a, a AMLO ahí en la, en la... Él tiene un programa, o sea, una, un conversatorio todos los días con el pueblo. No sé cómo lo hace. Llegan periodistas de todos lados del país... Y le hacen preguntas que ustedes no imaginan. Yo un día me puse a ver alguno de sus programas y les digo con franqueza que hay un entrevistador de CNN que es este Ramos. Él es un hombre muy incisivo en sus preguntas. Y les digo una cosa increíble que yo aprendí de este señor. Nunca pierde la razón. Nunca pierde los papeles. Nunca. Mantiene una calma y dicen que viaja en el tren, ¿eh? se va en el tren al, al palacio y a sus entrevistas. O sea, nunca pierde la calma. La estabilidad emocional te puede llevar a ser presidente de un país después de postular más de 25 años. Tú puedes llegar a ser un buen líder si tienes un buen control de tus emociones. No te olvides que no eres tú solamente el que piensa. Que hay otros también que piensan. No olvides que tus razones no son suficientes para que sean las razones de los otros. Compréndelos y actúa de la manera más correcta, consecuente. ¿Qué papel juega la intuición en este aspecto de la toma de decisiones? La intuición como herramienta para la toma de decisiones no puede hacer todo, pero puede servirte de algún modo para más o menos como un componente inicial para calcular, reflexionar un poco de algunas cosas. A mí me tinca, dicen algunos, ¿no es cierto? expresión muy común. A mí me tinca que este me quiere vender algo. A mí me tinca que este me está enamorando. ¿Ah? A mí me tinca que este mmm, me quiere mentir. O sea... Tú puedes utilizar la intuición como un componente inicial para empezar a reflexionar y hacer cálculos, pero no puedes utilizar la intuición para reflexionar y tomar decisiones. Tal vez como un acto inmediato, sin análisis, puede tener una consecuencia posterior, pero si haces un análisis, a pesar de que es rápida la intuición, puede, puede ser útil, o quizás si no lo haces, te puede jugar doble pasada, o sea, te puede ser perjudicial. Y hay que evitar, no, yo tengo buena intuición, yo sé lo que hago, no te preocupes. Yo tengo bien claro el asunto. Cuidado con eso. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Cómo ayuda la inteligencia emocional a tomar mejores decisiones? La semana pasada hablamos un poco de la inteligencia emocional y es importante que reflexionemos en esto. Tanto la emoción como la lógica nos ayudan a tomar decisiones positivas. ¿Te parece lógico esto? Desde el punto de vista de la propuesta. ¿Te parece lógica? Sí. ¿Te parece lógica desde tu realidad? También. Ah, muy bien. Vamos entonces en buen paso. Si entendemos de dónde parten nuestras emociones y empezamos a ser conscientes de cómo afectan nuestro pensamiento y también nuestro comportamiento, podemos practicar cómo reaccionar a ellas y aprender a tomar mejores decisiones. En poco tiempo sabrás cuándo escuchar a tus emociones y cuándo no. ¿Por qué lo, lo planteamos de esta manera? Ser conscientes de cómo afecta nuestro pensamiento, ser conscientes cómo afecta nuestro comportamiento, es importantísimo. Yo estuve en una charla de parejas el fin de semana pasado, y el orador explicaba un poco acerca de las actitudes corporales que tenemos nosotros como reacción natural en nuestro hogar respecto a los problemas que podemos tener en el hogar. Y a veces no nos damos cuenta que esas actitudes no necesariamente son bien entendidas ni por nosotros ni por la pareja. No somos conscientes de que ellas están siendo afectadas por emociones del pasado, o quizás inmediatamente pasadas, no necesariamente experiencias familiares de nuestro hogar, del hogar de nuestros padres, pero sí experiencias que se van acumulando una tras otra, que finalmente nos hacen conscientes de que algo está pasando, que algo debemos parar o algo debemos continuar. Y nuestro comportamiento se ve afecto a eso. Y cuando alguien te pregunta, ¿y por qué actúas así? Y nosotros decimos porque me he dado cuenta que lo que está pasando me está afectando y tengo que parar. Es importante aprender a practicar un poco nuestras reacciones ante ciertas circunstancias o casos, escenarios en las que pueden darse situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones importantes en la vida. Alguna vez, con respecto a mi economía, yo tomé la decisión de no comprar nunca aquello que no puedo yo en los próximos 15 días reponer, a menos que sea una casa, un auto, que son compras mucho más grandes. Nunca compro algo que yo no pueda reponer en el transcurso siguiente del próximo mes. Si yo no puedo hacer eso, no lo compro. Definitivamente. Si no tengo la manera de poder solventar un compromiso serio que no afecte mi situación, tanto emocional, económica, el de mi familia, de las necesidades básicas que yo tengo, yo no lo voy a adquirir. Oye, pero necesitas un mueble. No voy a tener el mueble. Utilizaré las sillas de la cocina. Pero ¿cómo tienes que tener? No es que tengo que tener. Tengo que aprender a tomar decisiones sobre aquello que yo puedo desde mi realidad, no desde la propuesta de los demás. Sumamente importante si tú conoces bien tus emociones. Hay una cosa interesante que aprendí mientras buscaba información acerca de Napoleón Bonaparte y Labraguet. Le estaba buscando un capitán o un soldado valiente que fuera al campo de batalla y que fuera adelante. Y preguntó a, sus, a su batallón quiénes ellos pensaban que podía ser. Y le propusieron a Labraguet. Y él hizo algunas preguntas interesantes. ¿Cómo le va en los negocios? ¿Qué tiene que ver los negocios para ser un soldado en el ejército de Napoleón? Y sus, los que lo proponían decían, tiene una finca, se compró una finca, pero le pasó algo inesperado. Por en medio de la finca pasaron los ejércitos enemigos y destruyeron todo el sembrío de uvas que tenía. ¿Y cosechó alguna uva? Preguntó Napoleón. No, no pudo cosechar nada. ¿Y cómo le va en su vida amorosa? Le preguntó. Y la gente inmediatamente dijo, bueno, Josefina no, no le preocupa tanto. Cuando él se va a sus campañas, ella vive su vida normal, va a las fiestas, no le interesa si su marido está en batalla o no. Dijo Napoleón. ¿Y cómo le van los juegos? Mira, todos quieren jugar con él porque siempre pierden, siempre le ganan. Entonces Napoleón dijo, no lo necesito como líder en el frente de batalla. Pero señor, él es un buen soldado, siempre ha demostrado su pelea, se ha guerrido. Es, es un hombre dedicado a, a, a pelear por la nación. Napoleón dijo, es un buen soldado, pero no, no lo necesito en mi ejército. Más aún, peor, como líder de mi ejército. Es importante considerar otras cosas relevantes para tomar buenas decisiones. Algunos creen que la vida está llena de suerte. Cuando constantemente las decisiones tienen consecuencias negativas, no podemos echarle la culpa del fracaso a la mala suerte. Pues seguro que esa llamada mala suerte tiene un común denominador que está afectando en la toma de tus decisiones. ¿Cómo puedo resolver ese tema? Conociendo y analizando el proceso racional y emocional que implica la toma de esas decisiones, ya que durante toda nuestra vida las decisiones que tomamos pueden acercarnos o, por el contrario, alejarnos de nuestras metas y objetivos en la vida. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar ¿Qué cosas le han salido mal? Y de las cosas que le han salido mal, se ha preguntado, ¿por qué me está saliendo mal? Ay, que tengo una mala suerte. Yo nací para fracasar, dicen algunos. Todo lo que emprendo me va mal. Analice que esa mala suerte debe tener un componente importante. Posiblemente usted no conoce sus emociones. No conoce las cosas que usted quiere alcanzar no analiza racionalmente y emocionalmente cómo aquellas cosas que usted va a emprender son realmente de su nivel, de su capacidad y adaptadas a su realidad. Hay un joven que comentó en mi Facebook, yo hice un comentario acerca del presidente y dije que no estaba en la capacidad de ser presidente, y él me preguntó diciendo, ¿y usted se cree en la capacidad? Y le dije que no. Y él no leyó o no entendió lo que leyó. Y me dijo, entonces yo voy a votar por usted. La palabra no, él pensó que dijo que sí, que dije que sí. Y me contestó exactamente lo que él leyó en su mente, no lo que leyó en mis escritos. O sea, su razonamiento y sus emociones están complicadas, de tal modo que ni siquiera lo que lee puede entender. Y así como él, miles de personas que opinan cosas referentes a la política, cosas referentes a la escuela, cosas referentes a los negocios, cosas referentes a las inversiones. Ah, no, yo no me meto en inversiones. Eso es para perder. El proceso racional cuando es confundido por las emociones, termina haciéndonos perder grandes y preciosas oportunidades. Es muy triste eso, pero es la verdad. No, eso no es para mí. ¿Cómo sabes? Ponte a analizar. De repente tus emociones te están bloqueando y estás perdiendo grandes oportunidades. La racionalidad siempre está influenciada por experiencias. Y esas experiencias afectan nuestras emociones para la toma de decisiones. Miren lo que está pasando en las investigaciones. Hay investigaciones ya realizadas acerca de eso y ellos dicen que la toma de decisiones no constituye un mero proceso racional de contabilizar o comparar las pérdidas y ganancias que resulta de una elección determinada, sino en los aspectos emocionales derivados de la experiencia de situaciones parecidas propias o antiguas, vicarias, y aquellos aspectos asociados a las consecuencias o al contexto en el que se da la decisión y desempeñan un papel determinante en nuestra vida. Miren lo que dice la ciencia, que no, no es realmente lo que afecta o el énfasis en nuestras decisiones, no es tanto influida tanto por el hecho simplemente de manera racional contabilizar, comparar pérdidas o ganancias, ¿no? causa y efecto sino cómo nuestras experiencias, pasadas parecidas, influencian y determinan qué es lo que vamos nosotros a elegir. Qué interesante, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en tus experiencias del pasado? Cuando tienes miedo de algo yo conozco personas que tienen mucho dinero en propiedades, tienen dinero en autos, ya tienen como 70 años, están pensando todavía, dicen, voy a guardarlo para mi vejez, ¿no? Algunos están así como que piensan que van a vivir 200 años. ¿no? Yo le digo, vende tus no le voy a dejar a mis hijos. Si tus hijos van a tener... Un día me recuerdo yo que cuando salí a los Estados Unidos le dije a mis hijos, acá tengo tres casas, estamos en problemas económicos, o los devolvemos al banco, o si no, yo me estoy yendo del país... Tú quédate con uno, tú con otro y tú con otro. Así ustedes lo pagan y ustedes se quedan con las casas. Y recuerdo a mi hijo me dijo, papá, venda sus casas y llévese su dinero para gozarlo. ya está. Experiencias como esas marcan ahora mis decisiones. Porque he pasado las experiencias en las que muchas veces nos aferramos a algo que no necesariamente está en el tiempo que nosotros necesitamos ese algo. Aprendamos a soltar aquellas cosas que, nos, que no nos atañen ya a la edad que estamos o al tiempo en que vivimos o a la realidad en que vivimos y aprendamos a quedarnos con lo que realmente nos ayuda, nos hace crecer y nos hace lograr los objetivos que procuramos en la vida. Pero el tema es sostenibilidad. ¿Cómo sostener las emociones para poder tomar buenas decisiones? Aquí va. La toma de decisiones pone en juego diversos y numerosos procesos cognitivos. En primer lugar, el procesamiento de los estímulos presentes en la tarea. ¿Cómo ser sostenible cuando estoy pasando un momento difícil? Por ejemplo, nunca tomes decisión de separarte de tu pareja cuando están peleados. Nunca. Nunca decidas hacer un negocio cuando tienes mucha plata, mucho dinero. ¡Ah, tengo dinero! ¡Voy a meter plata aquí! ¡Uy! Puse todo y lo perdí. Nunca. Los procesos de los estímulos presentes en la tarea deben estar acorde con la realidad para ser sostenibles. ¡No te emociones! No pongas todo, todo la carne al asador no por un tema de desconfianza, sino por un tema de razonamiento en los procesos de los estímulos presentes. No te encargues de creer o no te ofusques en creer que tú tienes el control de todo. Número dos, el recuerdo de experiencias anteriores te ayudan a poder sopesar circunstancias nuevas, porque hay muchas similares del pasado que son positivas, que afirmarán tus decisiones en el presente. Otra que son negativas, que no necesariamente tienen que ser negativas en el presente, pero que te pueden ayudar a encaminarte con la experiencia del pasado a buscar nueva información, a buscar nuevos procesos que te ayuden a tomar mejores decisiones. Y por supuesto, al final, la estimación de las posibles consecuencias de las diferentes opciones. Si tú tomas una decisión, siempre vas a encontrar un lado positivo otro lado negativo. Y tú tienes que estimar las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el presente ya es pasado y el futuro está llegando. Y cada futuro, cada segundo del futuro, tiene referentes distintos, parecidos a los pasados, pero con referentes nuevos. Yo diría hasta determinados por el cambio. Y el cambio no es un hecho estático. Es un hecho que se va desenvolviendo en la medida en que tú te vas relacionando con él. Y es allí donde tú tienes que saber cómo capear o la tempestad o aprovechar el viento. Todos estos procesos requieren la implicación de la memoria de trabajo y en conjunto de las denominadas funciones ejecutivas. Es decir, si veo que los procesamientos de los estímulos presentes en mi tarea, apoyados por mis recuerdos de experiencias anteriores, y una estimación bien clara, precisa, o lo más precisa posible, de las consecuencias de que mi decisión me llevará a un lado o al otro, yo puedo determinar qué funciones ejecutivas debo realizar. Por supuesto, llevando consigo la memoria, de la, la implicación de la memoria que tengo de ellas. Nunca te desligues por los logros que vas alcanzando de esas experiencias que están en tu, en tu trabajo, en la realización de las cosas, de las tareas que vas a realizar o que vas a hacer. Nunca te desligues de que la razón siempre esté controlando la emoción, que el corazón lata juntamente con los deseos, que puedas tú de alguna manera conducirte de tal modo que tanto uno como el otro vayan equilibrando las decisiones que vamos tomando. Si te gustan, aprovechalas. Si no te gustan, aprende. Pero haz siempre lo mejor que puedas. Así desarrollarás sostenibilidad en tus emociones. Ya no serás simplemente el obediente de tus propios impulsos desconocidos. Ya no simplemente serás el que te lanzas a la piscina sin preguntarte antes: ¿tiene agua? O lanzarte al mar y decir: Ah, como es salada, voy a flotar. Y olvidas que hay olas, y olvidas que hay reventones de olas y que te pueden revolcar y que te pueden ahogar. Es importante al tomar decisiones valorar ese tipo de cosas para hacerla sostenible. Y se me ocurrió hacer algo esta noche. ¿Cuáles son las decisiones convenidas comparadas con las decisiones convencidas? Unas están basadas en intereses y las otras están basadas en convicciones. Y una cosa interesante que descubrí hoy que la palabra convenida con convencida solo tienen una letra de diferencia. Una C. Qué interesante, dije. Entonces comencé a comparar circunstancias y se me ocurrió hacer esta comparación de la siguiente manera. Las decisiones convenidas, que solamente buscan intereses personales, duran mientras se tiene lo que se quiere. O sea... Tomo la decisión, consigo lo que quiero y se me va la decisión. Ya no me interesa. Generalmente las decisiones convenidas no tienen solidez porque solo les interesa el momento. No son sostenibles. Las decisiones convenidas son emocionales y poco racionales. Generalmente son reactivas cuando no consiguen lo que quieren. Perdonen por la falta de la Q allí. Hay personas que cuando no consiguen lo que quieren son reactivas y generalmente tratan de herir a las personas involucradas. Las decisiones convenidas, esas que que toman decisiones porque quieren ganar y ganar y ganar, ganar, como sea, acusan a otros cuando no consiguen lo que quieren y finalmente atacan a las personas. Son gente con tremenda condición voluble, inmaduros niños que no saben ni siquiera por qué tomar una decisión, cuando sabiendo que esa decisión podía traerle beneficios, no entendieron que esos beneficios eran el fruto que había que mantener como parte de un trabajo de convicción y no simplemente de interés. La persona actúa sin reconocer su valor anterior, solo reacciona a, la, a, la, a lo situacional con acciones viscerales, momentáneas y reactivas. Una persona con decisiones convenidas, tienes que tener mucho cuidado de tratar con él o con ella, porque va a reaccionar después. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido han leído alguna experiencia de una mujer que decía que estaba enamorada. Bueno, en la farándula pasa mucho eso. ¿no? Chicas que están súper enamoradas de un hombre que no sé cuánto, o chicos. Y después de un tiempo, juicios y ataques en la televisión, en la radio, en los periódicos, van a los juzgados... ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió allí? Son decisiones convenidas, con intereses personales, nada más. Buscaban solamente agua para su molino, no buscaban el beneficio de ambos. Una persona con decisiones convenidas es voluble, no se puede confiar en él, es mal líder. El fracaso es asegurado si tú sigues a un líder o tú eres un líder que solamente buscas tu propio interés. Aprendamos eso esta noche. Si no, no vamos a lograr que el liderazgo nuestro tenga éxito. ¿Qué diferencia con aquel que desea el bienestar común? El que tiene decisiones convencidas, o sea, que ha analizado, que ha razonado, que lo ha sentido, estas están basadas en análisis racional equilibrado. Toma responsabilidad sobre sus decisiones. A mí me da mucha tristeza con una persona adulta que pone sus decisiones en alguna inversión, en algún proyecto, en un negocio, después le eche la culpa a la compañía, le eche la culpa a las personas. Son gente realmente de no confiar. Pero una persona que tiene convicción toma responsabilidad sobre sus decisiones. Comprende que solo él es capaz de tomar el rumbo y de enmendarlo si se equivocó. Todos nos equivocamos. Y eso debe ser un parte de nuestra convicción. Muchas veces tomamos un rumbo y no es el mejor, o si es que es el mejor, pero no sabemos tratarlo, hay que mejorar. Una persona con decisiones convencidas es comprensivo integralmente, comprende las circunstancias que se dieron al comienzo y sin olvidar lo que pasó al comienzo, monitorea las circunstancias del, del siguiente futuro, del futuro inmediato. Una persona con decisiones convencidas, no provoca malestar a los otros, resuelve por sí mismo sus situaciones, sobre todo es sostenible en el tiempo, pues sabía, supo y sabe cómo son las cosas, no las esquiva con argucias ni excusas que lindan con lo estúpido. Cuando hablo de estúpido, mucha gente se ofende y la palabra estúpido significa una persona que está desubicada en la realidad, una persona estúpida es una persona que tiene bloqueada el razonamiento, las emociones, y no puede darse cuenta dónde está. Y actúa de manera totalmente extraña en las circunstancias presentes. Y eso es lo triste de muchas personas que no tienen una decisión convencida, con, con convicción. Una persona con decisión eh, convencida, que quiere el bienestar común, es estable, se puede confiar, incluso cuando cometes un error, le puedes contar, y sabes que te va a sostener y te va a ayudar, es un buen líder, y con esa persona, a pesar de los tumbos, tienes el éxito asegurado, definitivamente. Antes de tomar una decisión, pregúntate algunas cosas importantes que hoy tienes que reflexionar conmigo. ¿Quién eres? Pregúntate antes de decir quién eres. ¿De qué puedes hacerte responsable? Si no puedes hacerte responsable de algo por ti mismo, sin poner excusas en los hombros de los demás, no tomes la decisión a favor de esa propuesta. ¿De qué tipo de líder serás? Pregúntate. ¿Antes? ¿Durante? ¿Y después? ¿Y de qué eres capaz? ¿Qué distancia estás dispuesto a correr y dónde a abandonar un proyecto? Pregúntate antes de decidir. Si emocionalmente no estás capacitado para soportar una situación de presión, no entres al sistema. Pregúntate antes de decidir si valoras a las personas y sus experiencias. Si no eres capaz de humanizar tu liderazgo, no entres en el liderazgo. Un líder no puede ser impositivo todo el tiempo, solo en las emergencias. Y se permite en las emergencias ser impositivo para resolver la emergencia. Pero no necesariamente siempre, porque las personas también necesitan un líder con, eh, que, que pueda hacer concesiones y pueda hacer concertaciones. Pregúntate antes de decir si estás dispuesto a cargar el muerto. Si pasa lo peor, ¿estás capacitado para poder cargar el problema? Pregúntate antes de decidir si eres limpio y no hipócrita. No involúquese en tus decisiones a otros. Es que mi mamá me obligó a casarme con él y pues como él era una persona que tenía plata, ya pues no me quedó otra. Tampoco quería casarme con un cualquiera, ¿no? Mi mamá se casó con el partidor de leña. Mi mamá era la jefa de él. Y el tío le dijo, cásate con el judío, vas a ser millonaria. Y mi mamá dijo, ¿millonaria? No se baña, apesta feo. ¿Qué? ¿Lo has visto alguna vez llegar tarde al trabajo? No. ¿Lo has visto alguna vez irse temprano al trabajo? No. Cásate con él. Él era franco, sincero, y se involucró en la vida familiar. Y mi mamá tuvo mucho éxito con mi papá. Si eres falso, deja que tu camino sea el tuyo y no de los que creen que eres diferente. En tu falsedad, camina tu camino. No le hagas creer a la gente que eres diferente. Un buen líder es primero vulnerable. Cuidado con esa palabra. Algunos creen que ser vulnerable eh, ya te expones mucho a la gente. No te preocupes. A la gente le gusta seguir a un líder que conocen realmente. A la gente le da confianza un líder humano. Un líder que tiene errores, pero que es capaz de comprender y dirigir al grupo. Pregúntate antes de tomar decisiones. Perdón, yo voy a hablar un poquito de mí en esta ocasión porque no porque sea ejemplo de nadie, simplemente porque creí que era importante a la toma de decisiones. La toma de decisiones es para trascender con el ejemplo y con optimismo influenciar en las próximas generaciones. No se sienta mal por lo que voy a decir, pero esa es la única persona que yo conozco a plenitud, se llama Boris Darman. Me involucré en la política para estar más cerca de la gente, trabajé en la fiscalía recuperando jóvenes de la delincuencia, escribí libros, abrí bibliotecas, acepté ser, ser eh, orador del Congreso de la República, responsabilidades sumamente increíbles, que yo ahora, a mis 60 años, después de 40 años de trabajo, me doy cuenta que realmente eran compromisos interesantes que podían ayudarme a trascender. Quizás no soy un ejemplo, pero puedo ayudar e influenciar a las próximas generaciones a hacer algo por los demás. En siete meses, con el contrato de una municipalidad, capacité a más de 8 mil padres de familia más de 2.000 maestros y cerca de 12.000 alumnos en un municipio. He tenido el privilegio de contactar con gente realmente increíble, generales de la Policía Nacional, con quienes hemos trabajado en las municipalidades. Miles de personas aquí en la ciudad de Lima que han recibido conferencias de cómo influenciar en las próximas generaciones a otros Siendo personas que nos preocupamos por el bienestar de todos. Y puse así como unas fotos aquí, porque dije, algo tengo que haber hecho para yo poder decir que realmente yo he tomado algunas decisiones, sin duda muchas equivocadas. Pero algunas de ellas, con el deseo de trascender en el tiempo e influenciar a las próximas generaciones con algunas ideas que tengo. No soy un ejemplo de nada simplemente discurro aquellas cosas que comencé a hacer. Yo fracasé, por ejemplo, en un proyecto que tenía de hacer un centro de cuidado de madres sustitutas para niños abandonados. Cuando terminó el problema en Estados Unidos, en 2008 2009 no pude continuar con mi proyecto. Muchas cosas quiero hacer y muchas de esas decisiones que he tomado han sido muy buenas. Entre tantas, siempre hay algunas que hago malas. Pero es importante saber para qué haces lo que haces. Es importante tomar en cuenta qué es lo que quieres influenciar, qué realidades, hacia dónde quieres llegar o llevar a otras personas. No hagas las cosas por ti solo, involucra a otros, para que ellos también participen contigo de ese proceso en el cual tus emociones, tu razonamiento serán expresados en acciones y que esas acciones se conviertan en un ladrillito que vas poniendo en el edificio de la vida de los demás. No tienes que ser un dechado de virtudes. No tienes que ser una persona perfecta. Hasta los borrachos nos han enseñado a no beber. Hasta los fumadores nos han dicho, no fumes, te vas a morir. No importa los errores que tú tienes o que has tenido. Proponte en mirar cuál es tu propósito en la vida. Y mientras miras ese propósito, haz lo que quieras para influenciar a los demás y dejar en las próximas generaciones una idea de bienestar. Sé un líder, pero un líder que se acerca a la gente, que mira sus necesidades. Y que quizás no lo resuelvas, pero sí les ayudes a mirar dónde encontrar resolución. Yo no estoy interesado en resolver la vida a todas las personas. Yo estoy interesado en que las personas entiendan que la vida no es un reto, es un privilegio que tú vas tomando de ella aquello que sabes ver como oportunidad cuando tus emociones y tu razonamiento están enfocados en el propósito que tienes en la vida. ¿Tienes un hijo, dos hijas? ¿Tienes un esposo, una esposa? No te detengas porque uno de ellos te diga, no puedes. Mira con tu corazón, mira con tus ojos de la intuición y de las experiencias del pasado y toma las decisiones que tú quieras. Nadie te debe detener en aquellas cosas que tú ves como valor. Nadie. Rompe tus límites. Lánzate a hacer proyectos. En el camino, caminante, camino se hace al andar. No hay otra manera de vivir que tus emociones, controlando tu razón puedan impulsarte, influenciar a los demás y dejar una huella en el camino que alguien diga, por aquí caminó María Luisa, por aquí caminó Gisela, por aquí caminó Julio, por aquí caminó Luis. Yo no sé cuánto tiempo te queda. Tú dirás, pero recién soy joven, tengo 40 años, tengo una vida por delante mentira. Dios no quiera, pero sales a la puerta de tu casa y alguien te, te atraca y te mata. De tu casa a la puerta de tu calle, debes haber hecho algo para influenciar a los demás antes de dejar que la vida se te corte. Yo andaba pensando muchas veces, ¿qué pensará mi mamá? ¿Qué pensarán mis hermanas? Si estarán de acuerdo o no olvídate de eso, tú ya eres una persona que puede tomar sus propias decisiones y lo único que necesitas es pedirle a Dios que te dé la lucidez de tus emociones y de tu cerebro para poder elegir vivir la vida con tanta intensidad como sea posible. La verdad que hace muy poco yo me declaré un hombre libre, pero los paradigmas del pasado... Todavía se confabulan contra mí. Son como diablitos que andan corriendo detrás de mi mente y diciendo, tú no eres libre. No eres libre. Tú no puedes. Si tú quieres trascender en la vida, tienes que vivir la vida intensamente. Yo día recordé mi frase. Ya se lo dije a mis hijos. Se lo dije a mi esposa. Que el día que yo muera, no quiero que pongan mi nombre en la tumba no lo pongan. ¿Quién le interesa quién es el nombre de este fulano? A nadie. El nombre simplemente es una designación legal que te da a la sociedad para que puedas, que alguien te llame. No se confundan, pues. Entonces, en mi epitafio tiene que estar escrito, aquí yace un hombre que vivió la vida intensamente. Estaba pensando ponerle e intensamente y equivocándose, casi pensando en eso. Pero voy a ver cómo decido. Por lo menos hasta intensamente lo tengo ya descrito. Y alguien preguntará, ¿y quién es este tipo que está aquí en esta tumba que dice que vivió la, la vida intensamente? Le preguntará al, al, al, al sepulturero y dirá, no sé... Le preguntará al otro señor, no sé, al que tiene la tumba al lado de la mía, dirá, por ahí me han dicho que fue un señor que escribió unos libritos ahí, que hizo unas bibliotecas, daba conferencias, creo. ¿Sabes su nombre? No, no lo sé. Comienzan a describir las cosas que tú hiciste, porque eso es lo único que trasciende, tu nombre no sirve. Solamente trascienden las obras que tú haces. Estaba tratando de poner todas las fotos que tenía de mi trabajo comunitario durante mi profesión de esos últimos 10 años y la verdad es que no alcanzaría todo esto para poder ahí No lo digo con orgullo, lo digo con agradecimiento a la oportunidad que la vida me ha dado. Un joven el otro día me preguntó, doctor, ¿y a qué se dedica usted? Y comencé a contarle las cosas que hacía. ¿Usted no es teólogo? Usted se preparó para ser docente. ¿Y qué hace usted en ese negocio? Para que veas. Nunca pierdas la oportunidad que la vida te ofrece. No te olvides que la vida no es un reto. Grábate en tu mente eso. El reto eres tú. Cómo controlas tus emociones, cómo razonas con tus experiencias del pasado. Ese es el reto de que tú tomes las mejores decisiones, porque la vida solo tiene oportunidades para ti. Escucha esto. Solo tiene oportunidades para ti. Y este mérito no es un mérito mío. Perdonen que involucre a estas dos personas en mi presentación de hoy. Honor a quien honor merece. Yo soy el fruto de dos mentes brillantes. Una de un hombre que no hacía caso ni al viento. Esa mente era una mente que rompía todos los esquemas. No creía en nada que él no pudiera analizar y sentir. Tú puedes. Yo recuerdo que él me hacía cortar el pelo bien cortito y acá adelante como un chuquito así pequeño, decían corte alemán. Y cuando él llegaba a la casa, me agarraba de ese pedazo de pelo y me decía, ¿cómo está mi champa? Bueno, ustedes no saben que en mi casa nunca me dijeron Boris ni David... Me dicen champa. Bueno, mi papá, ¿cómo está mi champa? Y siempre le preguntaban a él, ¿y por qué le dices champa? Ah, porque de champazo me salió un varón. De champazo. ¿Cómo está mi champa? Me miraba y me decía, ¿quién es el macho de la casa? Yo, papá. Muy bien. Eso es importante. Él creó en mí un sentido de valor. Yo no puedo olvidarlo. Mi mente se... Se divaga y, y corre las experiencias que tuve con él. Son impresionantes, bonitas, hermosas, brillantes. Papá, quiero que hagas un barco. lo primero tú con tus manos y yo hago uno igualito, pero grande. Pero ¿cómo? Ahí hay martillo, lápiz, o sea, hay, hay clavos. Construyelo, como tú sabes hacerlo. La libertad de pensamiento me enseñó este hombre. Lo adoro. Hace nueve años, que no lo tengo conmigo, pero su vida vive conmigo. Hablo de él en todos lados porque es mi mentor. Es mi ejemplo. Incluso en sus errores. <ríe> Con pena lo digo, pero es, es mi ejemplo. Don Ángel Custodio Darmont Orsi. Y la mujer que ven ustedes allí, una mujer recontra ejemplar, como la mamá de ustedes. Chamba. Tiene 91 años y no para de trabajar no para de requintarme cuando me porto mal. Cuando no le obedezco, me dice, ¿qué te has olvidado que yo soy tu madre que te formó? Ah, esas son las mujeres que trascienden en las próximas generaciones. Esas son las mujeres y hombres que han formado una idea de comunidad que nosotros tenemos que mantener con nuestras emociones y con nuestro razonamiento en la toma de nuestras decisiones. Yo no soy otra cosa más que la formación de estas dos grandes personas que me dejaron un gran legado para que yo sea lo que yo soy. Quizás no soy el ejemplo total de lo que ellos quieren, pero ahí vamos. Estas sesiones de cinco fueron emocionantes para mí. La verdad, me siento un hombre privilegiado porque ustedes están aquí, porque han separado un tiempo para poder escuchar a este loco de ideas, y el gusto de saber que algunas de esas cosas seguramente les va a ayudar en algo. Yo quiero entregarles un certificado que lo entrega Darmon Enterprises, que es mi compañía de capacitaciones, a cada uno de ustedes. Solo falta su nombre allí. Mándeme a mi WhatsApp 994-886-746. Para los que están fuera en el exterior, añada el número más 51. Mándeme si usted no ha venido a mis capacitaciones, los puede ver en Boris Darman canal en YouTube y usted completar. Y usted me dice, doctor, ya vi sus cinco videos, no me gustaron, igual le doy certificado. Si le gustaron, también le doy certificado. No hay problema. Ahora quedamos en el tiempo de preguntas. Vamos ahora a escuchar las preguntas de ustedes. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta de ustedes? Ah, van a prender su micrófono, Le voy a dar acceso para que puedan prender sus micrófonos. Haga el comentario que usted quiera. Siéntase libre de hablar como usted quiera, porque estamos terminando las cinco series de líderes. José, bienvenido. Quiero escucharte. Luego estamos con Sonia y luego estamos con Gisela, los que han prendido sus micrófonos. José Sausa, Adelante, José. Oh, yeah. Te escuchamos, José. ¿Estás a, está al tanto allí? Vamos con el siguiente. ¿Quién prende su siguiente micrófono? A ver. José está todavía comunicándose. ¿Quién era la otra persona? Gisela. Adelante, Gisela. Boris, más que preguntar, es eh, de verdad agradecerte por este espacio, por, por este momento, por esta capacitación que está, bueno, súper, eh, no solamente motivadora, sino eh, súper eh, motivante eh, para todas las cosas que nosotros, y todas las decisiones que nosotros podamos tener en a día ¿no? He tomado, he tomado nota, he tomado nota de, de... Te agradezco, te he visto permanentemente tomando nota, me alegra muchísimo. En realidad, gracias. A ti por estar aquí. Gracias a ti. Siguiente persona. Adelante, por favor. ¿Cómo le ha ayudado a usted este seminario o los anteriores? Dígalo ahora, que escuchamos. Prenda su micrófono. Solamente tiene que prenderlo y hablar. Buenas noches con todos. Buenas noches, Patricia. Bueno, primero agradecerte, Boris, por no solamente el tiempo que nosotros podemos hacer el espacio para poder escuchar todos esos talleres, hemos tenido oportunidad de hacerlo, sino también por tú darnos un espacio de tu tiempo, de una agenda tan recargada que traes para poder también ayudarnos a, a seguir creciendo como persona Seguramente, como tú comentas, nos falta muchísimo. Una de ellas soy yo, yo estoy en el camino recién de querer hacer mejor las cosas. Y me alegra mucho que en este taller haya podido juntar también a mis hermanos, como siempre lo hacemos. Ahí están tres hermanos eh, míos. Hay una sobrina también. Bueno. Me da mucho gusto que también en este, en este taller nos hayamos podido juntar. Porque sé que algo de lo que tú hablas, entre todas las eh, sesiones que hemos tenido, algo de ello nos llevamos como aprendizaje. El camino es un, es un día a día. Todos los días aprendemos de todos un poco y creo que es eso la vida no el poder sí, sí. encontrarnos a nosotros mismos e ir creciendo como, como seres humanos gracias nuevamente Boris por este taller que sin duda es muy enriquecedor para mi persona y quiero gracias. decirte algo Patricia a través de ti quiero decirle a todos no tengan miedo de decirle a la gente lo bueno que ustedes son no tengan temor a ser criticados por decir que son buenos no olvides nunca eso, porque la única persona, escúchame bien, que está interesada totalmente en su bienestar, eres tú. Si tú le preguntas a la otra persona, oye, ¿qué cosas buenas tienes ves de mí? Ah, mira, la verdad que eres una persona muy sociable aquí, allá, pero viene siempre el pero, ¿no es cierto? Las personas que están a tu alrededor no están viendo en ti las cosas positivas que tienes por naturaleza. Así como que... Eh, Así, a, a, a, de forma natural. No, no no no lo ven. Porque están viendo los errores de los demás. Siempre están viendo qué cosa no tiene bien. Entonces, no tengas temor de decir lo bueno que eres. A mí me han criticado muchos por decir que acá, que dices esto de ti, es que eso es lo que soy. Pero no dices tus errores. También los digo. Pero a algunos no los puedo confesar, pues. Tampoco les voy a contar todo, ¿no? Pero los seres humanos... Somos personas que tenemos habilidades, tenemos competencias muy positivas y tenemos que afrontar la vida dentro de esos privilegios que la vida nos da, afrontar la vida con un acto de positivismo, de valoración personal. Tú, Patricia, con tus hermanos y todos los que están esta noche aquí, si entiendo, si entiendo, los invito va a, dar, a valorar y decir esa valoración a que los demás también lo puedan saber, porque muchos no saben qué cosas bonitas no, tenemos. No, no. ¿de es pues bueno eso. Así la gente también puede pedirnos que nosotros contribuyamos con algo a la sociedad. Yo hoy día, bueno, ayer estuve, anteayer ayer estuve en, en Punta Cana y muchas personas en la reunión me preguntaban ¿Cómo me puedes ayudar? Yo me ofrecí. Tengo una invitación para ir a México para capacitar 30 días en diferentes municipios. ¿Cómo lo saben? El día que tú lo dices. Y si la gente ve que eres útil, pues adelante. Ya les he dicho, la oportunidad de la, de la vida es oportunidad, no es otra cosa. La vida no te pone trabas. Las trabas te las pones tú mismo porque cierras tu mente, cierras tus emociones, cierras tu razonamiento y crees por las experiencias feas del pasado que todo lo que viene en el futuro también es malo. No lo es. Hay cosas increíbles en el futuro que tú puedes aprovechar. Si tienes la capacidad de saber quién tú eres y qué capacidad tienes para poder sobrellevar la vida, de la manera como la vida te ofrece. ¿Alguien más quiere hablar? Adelante, por favor. Su nombre y su voz se quedará grabado en esta presentación. Así que hágalo. Queremos escucharlos, escuchar sus opiniones. ¿Quién más quiere dar una opinión? Si no hay nadie más, ahí está María Luisa. Adelante, María Luisa. Miriam también. Después Miriam. Adelante. Jessica también. Muy bien. Vamos, María Luisa. Bien, este, este curso, esta secuencia progresiva de los aprendizajes en la Escuela de Líderes, eh, conducida muy profesionalmente por usted, eh, me ha permitido analizar muchas fortalezas, darme cuenta de algunas debilidades que como persona o como profesional pueda, pueda, pueda observar ¿no? en, en, en mí. Entonces... Pero aprendí que en esta última parte, sobre todo en esta última lección, o en este último día, eh, que, que necesitamos esa, ese reconocimiento primero nosotros de lo que nosotros podemos eh, saber o, o poder hacer para poder tomar decisiones. Muy, por, muy al margen del qué dirán, somos nosotros los que tenemos que enrumbar algunas actividades, algunas acciones que nos van a permitir crecer, que nos van a permitir apoyar también a los demás. Muchas cosas no hacemos porque pensamos que los demás no lo van a mirar bien. no Entonces, muchos proyectos hasta se quedan sin realizar porque tenemos ese, esos prejuicios. ¿no? entonces en la toma de decisiones pues nosotros tenemos que estar convencidos de lo que queremos a dónde queremos lograr cuáles son nuestros objetivos y en eso me ha ayudado mucho todas estas estas capacitaciones que hemos tenido y que y que bueno han de servir para despertar en nosotros el, el, las facilidades perdón las cualidades de líderes que tenemos muchas gracias doctor dan gracias María luisa jessica adelante quien tenga la palabra, Jessica, adelante. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches. Eh, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que les soy sincera, ingresé un poco tarde a la reunión. Que, bueno, día desde la semana pasada mi tía Patricia me invitó, pero creo que ha sido eh, muy nutritivo para, para mí, ¿no? Sobre todo que estoy en una etapa de, de querer tomar una decisión. Eh, un proyecto y muchas veces, como usted dice, eh, nos quedamos cortos porque estamos pensando en que si nuestro proyecto le gustará a muchas personas, el que dirán, el mismo miedo, ¿no? Y creo que, que esas situaciones no nos dejan avanzar, ¿no? Sin embargo, con todo lo que usted ha puesto, eh, eh, bueno, no me motiva ma, eh, mucho más para empezar algo que, que siempre he querido hacer y que me han ido ganando los años, los años, los años, y, y no se ha podido lograr, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy importante haberlo escuchado. Eh, muchísimas gracias. Y también ha sido muy importante para, para, para el tema laboral, ¿no? Yo tengo un grupo conmigo a cargo, y de hecho, y definitivamente, esto me va a servir para llegar a ser una buena líder, ¿no? Muchísimas sí, gracias. Excelente, Jessica. Te felicito. Mira que los tiempos, ¿cómo llegan? no Llegan en el momento que uno más necesita. Estabas a punto de tomar una decisión y esto te ayudó. Así es la vida. La vida tiene cosas hermosas. Imagínate, este, yo te puedo contar y aquí está la persona que, que puede decir que es verdad. Yo conozco a Gisela hace como cinco años atrás y nos hemos puesto a conversar por un tema de, este, de interés familiar que ella tenía. Y en una conversación por allí apareció un negocio que ella hace en su tiempo libre. Y hoy es un negocio de sostenibilidad para mi esposa, para su realización como persona a veces en la vida, tú no tienes que pedirle nada a la vida, porque la vida te da todo. Lo que tú tienes que aprender a pedirle a tu mente, a tu corazón, es que tú te abras a las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades están en el camino? Pero tus miedos, tus paradigmas, tus prejuicios te tienen detenido. Yo ahora no me niego a nada, porque sé que aquellas cosas que la vida me da son realmente para mi bien. Aún las tormentas. Aprendí una expresión muy interesante en el fin de semana pasado. Dios te bendice con lo que te da y aún con lo que te quita. Qué interesante, ¿no? Dios te bendice con lo que te da y aún con lo que te quita. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Dice que Dios es un Dios que quiere buenas cosas para nosotros. Nunca quiere cosas malas para nosotros. ¿Me está pasando esto malo? Ah, segurito Dios te está castigando. Si Dios quisiera castigar a todos los que se portan mal, Dios mío, ¿cuántos hacen cosas increíbles en este mundo? Abandonan a su familia, a sus hijos, los dejan en la calle. Conocí una pareja que dejó a su, a su esposa con sus dos hijos en la calle, el marido con, con, dejando a la mujer con sus dos hijos en la calle, y él con la, con la persona con quien decidió unirse se quedaron en la casa. No puedo entender cómo un padre puede dejar a sus hijos en la calle. O sea, y, y, y Dios les da el sol, el abrigo, aún a ellos. Si Dios les da eso a los malos, imagínate a los que tenemos el deseo de hacer cosas de bien. Solamente abre tus brazos, extiende tus alas y ponte a volar porque las oportunidades están en tu mano. Eh, Miriam creo que estaba en la lista. Adelante Miriam. Y luego Julio. ¿Está Miriam todavía? Ah, hola, Boris, ¿qué tal? Bienvenido a Perú, Lima. Te esperábamos con ansias. Gracias, Viria. Te has desaparecido, ahora te vamos a sacar el jugo. <risa> Gracias. Bueno, Boris, lo mismo que tú pienso, ¿no? A veces este, me alegra mucho el optimismo siempre que tienes hacia la vida, ¿no? a recoger lo bueno que te da y lo malo, a veces traducirlo a a veces ante nos cueste, porque pareciera que estamos, estamos programados para ver más lo malo que lo bueno. Uh -huh. Estamos programados siempre, la lucha no es por fuera, sino la lucha es por dentro. Así es. Y mi pregunta, ¿no? A lo que va, a lo que estamos nosotros, que, que realmente estamos en este camino, que en un espacio de tiempo pequeño, pero una gran lucha por la vida, por, la, por ser felices, por ser productivos y sentirnos contentos, no tanto con la gente, sino con nosotros mismos, ¿no? Sí es. Con es. nuestra propia vida y, y la dimensión de la vida y todas las emociones que venimos y obviamente que estas emociones, buenas, malas o más o menos, son las mismas emociones que sentimos como seres humanos con las cuales venimos equipados. Mi pregunta es, Boris, alrededor de estos tiempos que tú me presentaste, el proyecto en el cual estoy muy contenta, que a mí me ayudó bastante porque tú sabes muy bien que había perdido hace poco a mi madre. Y a mí me gustó el proyecto, ¿no? Lo rechacé un inicio porque tenía mis prejuicios, tenía, eh, uno viene cargado acá, sobre todo en Lima, Perú, con un tema de que no me quieren engañar, no me quieren, este... Eh, de repente es algo que desconozco y ese desconocimiento nos da temor, miedo. Pero cuando te escucho y veo los fundamentos que tienes, porque no son palabras, sino que transmites, más allá de palabras, transmites eh, experiencia de vida y emoción, que no somos máquinas, pues transmitimos esa vibración de, de emoción, de convicción, y eso, me gusta, eso mismo me gustaría compartirlo a veces con mucha gente, que yo les hablo del proyecto y les hablo así, tal cual, tú me lo comentas. Y a pesar de que te tienen confianza, te conocen y esto, desconfían del producto, sí, sí, ¿no? Es. Tienen miedo. Vieras todas las, las alternativas que les he dicho, ¿no? Que inclusive confíen en mí, yo soy tu garante. Y <risa> aún así, aún así... Tienen miedo. O sea, es como que tuvieron una barrera adelante que no les permite. Mira, Boris, les he dicho, yo te doy la plata y tú me la devuelves. Mira, para ver cómo piensas. O sea, lo he tentado, la he tentado. Y aún así me dicen, sí, gracias, me gusta, me interesa, pero voy a pensarlo. Pero ese pensarlo está disfrazando el decir, voy a pensarlo y, lo ¿Y hasta cuándo vas a pensarlo. ¿no? ¿Hasta dónde lo vas a pensar? Pero ese pensar es el miedo que tienen a pesar de que le estoy dando, la, le estoy dando lo, digamos, las, las herramientas. respuestas y las herramientas para decir, no, yo te voy a garantizar, si pasara algo, yo me responsabilizo. Ya no, ya no te responsabiliza el proyecto, etcétera, etcétera, yo me responsabilizo. ¿Qué se le puede decir en ese momento? ¿Qué debo pensar? Dos posibilidades. O la persona la pensó bien y se da cuenta que no tiene las capacidades para poder entrar en ese proyecto, o simplemente está parametrado por sus miedos, como tú lo mencionas. Hay personas que razonan y se dan cuenta, no me puedo meter en un compromiso que no soy capaz de responder ni tampoco de hacerme responsable. Y eso es una decisión correcta. Pero hay personas, que son la mayoría, que no entran a proyectos porque tienen miedos. Yo recuerdo a mi esposa cuando entró en el proyecto de Mary Kay, eh, ella me preguntó, ¿y con qué voy a comprar? Digo, ¿cuánto tienes en tu tarjeta de crédito? 32 mil soles. Están durmiendo tus mil soles. Aprovechalos. ¿Puedo comprar? ¿Y con qué lo pago? Con lo que vas a producir. Y si no produzco, aprenderás a producir. Porque tú eres capaz. Entonces ella me dice que yo soy su mentor. Eh, porque le mento la posibilidad de lo que puede lograr. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer en la vida. Y nada en la vida... Se puede lograr si es que tú no avanzas. Y avanzando, allí tienes que tomar las decisiones. Yo siempre voy a tomar el ejemplo de Josué. Cuando Josué le dijo, Dios le dijo, sé valiente, esfuérzate. Faltando más o menos unos días para poder salir a la conquista del otro lado de Canaán, Josué le pregunta a Dios y le dice, Dios, ¿qué hago? No tengo barcos, no tengo nada para cruzar el río. Y Dios le dice algo que a mí me parece ilógico. Le dice, Dí a los sacerdotes que carguen el arca y que caminen hacia el frente. Y el frente estaba el río. Y él simplemente obedeció. ¿Saben por qué obedeció? Porque comprendió que la vida solo tiene oportunidades. Solo tiene oportunidades. Y dice la historia que cuando las rodillas de los sacerdotes estaban cubiertas de agua, el río se detuvo y cruzaron con todo el ejército al otro lado. Caminante. Camino se hace al andar. ¿Quieres saber dónde hay un camino? Vete a ver dónde camina la gente. Ese es, el, ese es el camino. Únete a los que caminan. No te quedes con los que están parados. Si tú quieres en los próximos cinco años ser exitoso, únete a las cinco personas a quienes te quieres parecer en los próximos cinco años. No te juntes con gente que te va a someter a, a detener tus proyectos. Si tú tienes el corazón y la mente puesto en un proyecto y ya sabes lo que tienes que hacer, métele ganas, con toda la fuerza. Hay algunos que siguen repitiendo ese refrán que dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo le digo, más vale 99 volando que voy a conquistar, a quedarme con un pajarito en la mano. Prefiero luchar por las 99 que voy a conquistar que quedarme con uno solo. A ver, dile a un avión, lento pero seguro. ¿Cómo es eso? Si un avión sale lento, ¿saben dónde termina? Al final de la pista, matando a todos sus pasajeros. Las oportunidades, lo leí hoy día de Gerardo Rodríguez, un líder que me invitó al proyecto de Novate, decir: Las oportunidades necesitan velocidad. Julio García, las oportunidades necesitan velocidad. Así como la velocidad de tu moto, así, rápido. Ponerle ganas es el único camino al éxito. Y esto sigo hablando yo porque no, no, no veo sus micrófonos prendidos. A ver, Domitilo levantó la mano desde México, mi querido líder. Adelante, escuchamos sus palabras. Hola a todos, buenas noches. Un gusto saludarles. Eh, mi líder, Boris... Hace tiempo que nos vivimos en Playa del Carmen, específicamente en el Hotel Félix, no sé si recuerde. Sí, del. del Quizás no recuerdo, este claro sí, pero yo aprendí de usted. Estábamos en el comedor. Sí, sí. Estábamos en el comedor y entonces este, apartamos lugares, ciertos lugares, y llegó una, una socia, una líder, y, y preguntó si había espacio. Y. Y yo la verdad vi que no había espacio, cerrado mi cerebro. Y ser como líder, eh, vio alrededor y le, le cedió el He espacio suyo. Más, lo... pero que es justo. gente es este mucho más. Siga, siga. Siga Domi, prenda su micrófono. Pero, perdón, sí, se me va la señal porque acá está lloviendo y como vivimos en un ranchito. Y luego entonces eh, eh, me sorprendió bastante porque yo no podía, no, no tuve la capacidad de cederle ni mi lugar, ni el que estaba al lado, que era el de mi esposa, que ya habíamos apartado los lugares. Pero esa parte del liderazgo, la humildad, pues la aprendí. Eso nos ha enseñado mucho y a partir de ahí... Sus temas me interesaron, eh, al grado tengo algunos libros, no sé si recuerde que me los firmó. Y este, pues yo siento que es un privilegio, familia, escuchar a nuestro líder Boris. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de él. Tengo en mis notas aquí lo que nos recordó usted y quiero compartirlo esta noche con todos. Todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos mismos eh, privilegios y sistemas. ¿Y por qué unos sobresalen más que otros? Y la diferencia está en que unos tienen ideal, muchos tienen propósitos. El miedo, ya lo dijera usted, eh, eh, paraliza, pero también el miedo nos ayuda a investigar. Y cuando salimos de ello, entonces el éxito nos espera. Tres cosas recuerdo que dijeron, las oportunidades son para los valientes. Solo los valientes lo arrebatan. Eh, hay tres cosas que debemos, tres cosas que debemos ser antes de morir y esa nota lo tengo y lo, lo guardo todavía por acá, tres cosas que debemos hacer antes de morir y tres cosas también que tenemos o debemos hacer como seres humanos antes de morir. Y, y eso me llevó a ver una película donde antes de partir, tienen, escriben su lista de diez cosas y las llevan a cabo. Eso es lo que quería compartir con usted, eh, la humildad lo hemos aprendido, aprendido en el, en el momento también eh, de investigar, hacerlo. Es un gusto saludarles y poder participar esta noche. Eh, Saludos a tu familia, Domitilo, y felices, y felices. Claro, y felices. un abrazo, un saludito a su esposita. Gracias. Bendiciones. Abrazo Bendiciones. para tu familia, y también te quiero decir que estoy contentísimo con tus logros, Eres un líder nato que no habla mucho, pero que hace bastante y te felicito por eso. Creo que eres una persona creíble y qué bonito poder trabajar contigo. Así que eh, siempre es un honor encontrar personas en el camino como cada uno de ustedes que están aquí y que nos dan el privilegio de poder ser amigos de ustedes. Yo soy un amigo de ustedes, servidor para lo que quieran, para lo que quieran. Estamos aquí para servir. Gracias, Domitulio. Palabras de Julio García. Y si alguien más Exacto. quiere decir algo, prenda su micrófono y luego yo voy a leer algo y con eso vamos a terminar. Sí, eh, nuevamente felicitar al maestro, al amigo, pero sobre todo al mejor ser humano. Eh, nosotros eh, somos bendecidos también por esta oportunidad y aquí hay entonces el compromiso que eh, se genera al asistir a eventos como esta escuela de líderes, la necesidad de interiorizar las ideas, los conceptos, las teorías, eh, los postulados y al mismo tiempo, eh, pues como líderes, ponerlos en práctica, hacer ese efecto multiplicador y acá tenemos un compromiso, quienes hemos, nos hemos beneficiado y bendecido de las enseñanzas, de los eh, saberes, de las capacidades, de las habilidades, de las destrezas del maestro de maestros para poner en práctica estas ideas y eh, hacer ese efecto multiplicador que decíamos para que eh, estas palabras estas horas, estas sesiones, eh, no caigan en un buen recuerdo, no caigan solamente en eh, una bella oportunidad de aprender eh, por aprender. Entonces, ahí el llamado y la reflexión para que todos los que estamos en la sala y los que verán esta sesión seguramente en su forma grabada, pues podamos aplicar en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestros negocios, en nuestras inversiones, en nuestros emprendimientos, pero sobre todo... En nosotros mismos, para eh, seguir eh, buscando a ese ser que va camino a la grandeza. Gracias, amigo y maestro Boris Darmo. Gracias, Julio, por tus palabras. Si no hay nadie más que quiera decir algo, Eva, adelante. Buenas noches. ¿Cómo estás, Evita? Gusto de saludarte. Eh, viva México, feliz, viva México. De escucharle, de verdad que bueno. Yo decía, de este, su voz cautivadora, ¿de dónde viene? Bueno, de la gran capacidad de, de, este, de liderazgo que usted tiene, de todos los años de aprendizaje que hoy me han dejado cautivada. De verdad que lo felicito. Y sí voy a ver este, en su YouTube todo el programa de liderazgo que usted tiene. De verdad que es un ejemplo a seguir. Y pues yo estoy agradecida que Novatech me haya permitido conocerle para así poder este, pues ser su discípula y aprender lo más que se pueda de usted, porque realmente, pues si yo venía admirándolo eh, después de hoy, híjole, me quito el sombrero por usted, este, <risa> honro, honro su vida, honro todo el aprendizaje, toda la disponibilidad de enseñar, ya que bueno, yo no soy de su equipo, de mí no, este, no gana su red, pero el que <risa> esté aperturado a que todos tengamos la posibilidad de aprender de usted, es una, una bendición para mí. Muchísimas gracias, buenas noches a cada uno de ustedes y, y un placer haber estado aquí con ustedes. Un fuerte abrazo desde México. Mira, la convicción que tú muestras es la convicción que me guía. Y a veces, cuando yo soy débil, me soporta. Estuve estos días en un resort, y pensaba muchas cosas. llegó un momento que estuve solo, más o menos unas dos horas, y comencé a reflexionar en algunas cosas que aprendí. Algunos ya lo leyeron, pero hoy lo quiero dejar grabado aquí, para aquellos que van a ver el video, este, esta parte que yo escribí, que lo compartí con varios de mis amigos, y está en mi Facebook también. Hoy aprendí que la vida es para vivirla y que si la tomas muy en serio o te amargas, o serás el asma reír de las circunstancias. Aprendí que no puedes cambiar la mente ni la forma de pensar de los imbéciles, y que si ellos quieren, te hacen la vida más difícil por el simple hecho de haberte cruzado en su camino. Dicen que porque te tienen envidia. Yo creo que nadie me tiene envidia. Yo creo que el imbécil actúa así porque es eso, ciego, retrógrado, mental. Se hizo con el tiempo, aprendió mal, porque no le sirvió para crecer. Dijo, eh, dijo que para estancarse y por la inercia de su estupidez, se entrometió en la vida de otros y quiere hacerle parte de sus estúpidas razones. Hoy aprendí que las olas no son para evitarlas, sino para sortearlas y pasar sobre ellas cuando su vaivén te requiere. Me di cuenta que hay que bailar el ritmo del quehacer diario, aunque en ella antes algún ignorante disperso dispersó barro en mi camino. Al final, el sol secará el barro y los nuevos caminantes harán tierra firme allí mismo donde otro quiso detener mi camino. Al final, las palabras se olvidan. Los maltratos dañan al que los hace más que a mí. Ellos, los maltratados, me preparan, o los maltratadores, perdón, me, mal, me preparan el camino para surcar ríos más caudalosos. Son una piedra en el camino, pero no importa. Los subiré a mi troncomóvil para hacer peso en el próximo balén. Hay de aquellos que se quedan esperando que la lluvia caiga y no saltan el círculo para apurarla. Llorarán la tristeza de sus quejas y desventuras provocadas por su dejadez y su ceguera mental. Agradezco a la vida porque mi aprendizaje no vino de la escuela de los que saben solamente, de los triunfadores, sino también de los que están entre las cucarachas comiendo basura, hablando de sus frustraciones, alentados por sus propias razones, que más que eso, son sin razones pues se quedaron congelados a las circunstancias y no avanzaron. Se quedaron enraizados en el puerto de San Blas del miedo y de la queja. Un minuto, un segundo que pasa, no volverá nunca más. Si no hiciste algo para aprender, perdiste oro puro, diamante, brillantes y perlas preciosas. Muchos llegarán al final de sus días culpando a alguien, llorando sus penas y desconsolados sin pena ni gloria irán al silencio de los inertes con sus razones acuestas, con su desdicha por vestidura. Hoy aprendí que debo amar aún al que me divulga y embarra mi nombre entre las mentes cerradas. Aprendí que debo seguir sirviendo aunque rese el refrán: si alguien te habla mal de mí, pregúntale cuántas veces le he ayudado. Deberé seguir sonriendo y sirviendo hasta que duela, porque con dolor una madre me dio la vida. A ti que llegaste hasta aquí en esta lectura, aprende. Aprende siempre, no desmayes. Que mientras otros gastan energías para destruirte, tú genéralas para emprender y tener el mundo a tus pies. Si pierdes cosas materiales, esas se recuperan, pero el tiempo perdido nunca más. Hoy es el día. Hoy. No hay mañana para aprender. Espero que estas reflexiones nos hayan ayudado a ustedes y a mí para crecer. Y de verdad, que si tienes tú una experiencia que ha sucedido en tu vida y que ahora gozas de ella después de estas capacitaciones, te ruego por favor que me las mandes y me las cuentes. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a ayudar a que las lindas experiencias que tú has aprovechado en tu vida, que te han ayudado a trascender, también lo puedan escuchar los demás. Un abrazo cariñoso para Julio, para Carlos, para Domitilo, para Eva, para Felipe, para Gisela, para Isaí, para Iván, para Jessica, para Johnny, para José, para Lili, Luana, Mari, Miriam, Patricia, Rubén, Sonia y a los que por alguna razón me escribieron, que se tuvieron que ir porque ya era tarde. Mi cariño, mi aprecio por ustedes. No falten el próximo miércoles. Hay algo que tengo de sorpresa para ustedes. Se lo voy a anunciar a través del WhatsApp. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga y sobre todo que nos enseñe a todos a mirar la vida como oportunidades y no como luchas. Un abrazo desde este corazón que los quiere mucho. Buenas noches. Chao, chao.